Claro, ¿Y ¿Cuándo la empiece el bailando? ¿Tenemos fecha? El, el chato acá... Vení, boludo, dame una mano. Yo estoy acá. Marf, eh, que es lo que, es que lo tiene que estar... ¿Qué hacemos, chato? ¿Cuándo empieza el bailando? Es la pregunta de acá, dice, Pamela. Julio, Julio. Julio, pero julio, ¿qué fecha? ¿Junio? Julio, con L. Julio. ¿Qué, qué día es Julio? <risa> es clave el día. Es clave el día, Marce. Marce, y es un que No, no, que tenemos un club club de club. logística. ¿Qué pasa pero, con Pampita? Eso. Pampita está cerrada, ok. Yeah, yeah, yeah, sí, yeah, yeah, yeah. Pampita está cerrada. Yeah. ¿Y el jurado? Pero premilla tuya. Los... para pues me quedo acá, porque si no me... No, no Marce, no sé, Marce, para Marce, Marce el la quinta temporada que... que no, para, hasta que acá sí. teníamos Pampita cerrada. ¿Marzo en mate? <risa> es tan confianzudo. <risa> Yo estoy... Papita cerrada, Polino cerrado, para mí Ángel va a estar. No. Va a estar. Y, y Moria pasa? cerrada. ¿Qué pasa con Ángel, que no se cierra? No, sí, Ángel, sí. ¿Se diferencias, se pequeñas diferencias... <risa> <risa> pequeñas diferencias. Anoche Ángel contó que podía venir de quinto jurado la mamá de Messi. Se lo propuse a Celia cuando estuvo comiendo en casa con Leo la otra vez. El único tema ahí que me parece que ella como le da medio pudor eh, juzgar a la gente pero sí. yo le pedí aunque sea una gala semanal una. Ay, Celia. Qué lindo. Celia. Ah. Celia sabe más de televisión que todo lo que estamos sí. acá Mirá. sabe más del programa de ustedes que hasta ustedes sí. mismos sabe sí. más de la aprobación de América la conoce de arriba sí. abajo conoce a todos los artistas que están le digo pero tienes que hacerlo claro. así que después, Ahí. Sí. está después está más afuera Ahí. también ¿no? Mí... pero podría viajar no, no, no está, o lo haría... está en Rosario no, no, está Rosario. No está Rosario no debe Celia, estar viendo ahora está... ¿no? no, no, no, no. Celia ayer lo escuché a Ángel y para mí tenés que hacerlo una vez por semana a lo que yo te dije. Yo una, claro. A mí me encantaría o sea, tener a, te a Celia parece? ahí, porque sabe un montón. La opinión de Lionel ahí no juega, ¿o sí? Es que yo creo que la opinión ahí de los, de los hombres de la familia, que por ahí uno opina, o por ahí con la mirada, mm. o dice con la mirada mucho más con la palabra, por ahí condiciona en algún lugar a Celia. No, pero vos, no, no sé, ¿entendés? Sí, film muy sí. bajo sí. Yo, sí. Leo, Leo, yo lo dije delante de Leo, el día que estaba Leo comiendo en casa, yo le dije a Celia. Mm. Y Leo seguía comiendo. <risa> no digo sí, pero digo para Leo le mandamos un beso que si otra hablamos. Sí. sí, un día tu vieja si sabe más te, te, sabe más del bailando que nosotros, Qué totalmente. Bien, pues decías la opinión de los hombres de la familia para Celia. Sí. Pero Celia, Celia lo respeta, sí, lo, Celia lo considera. Me parece, me parece que Celia, en el fondo, hace lo que ella quiere. Y no tan ¿Y no tan en el fondo, porque con el, digo, con, el, y, con el, y con el papá de Leo, que si bien están, con Jorge. Sí. Están separados, ¿no? Digo, pero pero No, no, no, sé En casa estaban juntos. ah están no sé? juntos? No, no sabía, lo digo en serio, están juntos junto. ¿Te cómo es la opinión? Le pido permiso a Jorge. No, no, no? Yo fui a comer el partido anterior al no, devil, mundial, no, sí. eh? no sí. no, el partido anterior al mundial, ¿sí? no no, mundial ¿no? fuimos a comer con todos los chicos el día anterior y vinieron Silly y Jorge juntos. es como Mauro Zárate, ahí va la pregunta en realidad. No, yo yo no. Primero, primero, yo no lo conozco tanto a Mauro a pesar de que lo quiero a ella, la quiero mucho y a él también porque Licha lo ama, Mauro también, Licha López. El, el marido de, de Mica, pero no mm. lo tengo tanto como es Mauro, eh, o sea, ¿cómo es el, eh, en la personalidad para que vos estés en los medios? No, ahora no, ahora no. ¿Cambió últimamente? No, ahora cambió, sí, antes no le gustaba. ¿Pero eh, el motivo del cambio, cuál fue? Eh, bueno, me empoderé un poquito. ¿Cómo? Te empoderé un poquito. Te empoderaste se un poquito. Qué lindo. ¿Por qué? un poquito, no, no se pasó con bueno, el resto. Montonazo. Se empoderó un montón, estaba se estaba yendo a Italia, la llamamos y se vino, cambió el pasaje. No, hoy, hoy cuando la vi le dije, pero vos no te ibas del país, porque en un momento tiró, me vio la mierda. Perdón, sí, ¿no? pero dijiste sí, una cosa sí, así, sí. y me dio el país. Uy, más. No, no, no, bueno, porque se zafó del mate ocho, del 8.